Eh, hay varios retos eh, en el desarrollo de aulas interconectadas, pero yo creo que el principal es romper ese hielo, el tema de confianza que existe primero entre profesores y después entre profesores y estudiantes y entre los estudiantes mismos. Si uno rompe ese hielo al principio de todo el proceso, es mucho más fácil desarrollar eh, los temas disciplinares que pues, van a ser en todo caso el tema transversal tanto para la profesión, como también para la vida diaria, entonces es un complemento de esas dos cosas. Y yo creo que esa sería como el reto principal. Bueno, algunos retos fueron el horario. Eh, era un poco difícil encontrar que todos nos tuviéramos eh, los mismos tiempos y manejarnos el tiempo porque mi par internacional estaba en, un, en Estados Unidos, en, un, en una ciudad donde teníamos una hora de diferencia y eso si bien nos suena mucho eh, para los estudiantes poder cuadrar horarios con una hora de diferencia, a veces era muy complicado. Poder alinear nuestros horarios, claro que por un lado nuestras, nuestros cursos eran en unos horarios determinados, eh, en este caso los estadounidenses y los de otros países tenían cursos a varias horas, entonces teníamos que tratar de tener un mismo horario a la hora de reunirnos uno de los retos más grandes pues, es, es obviamente entender como esa dinámica de los tiempos. cierto. Pero además también, como surgió el tema de la pandemia, uno de los grandes, grandes retos fue cómo incorporar esos temas eh, digitales y de las comunicaciones a la experiencia de aulas interconectadas. Entonces, uno de los grandes retos también es eh, cómo abogar por nuevas tecnologías que ayuden al conocimiento eh, y al aprendizaje de los chicos.